a darles unánime humor a estos artífices, dos pardos han pasado drogas a través de un bafle, aliáronse con tal de elaborar un códice, tres músicos uniéronse para echarles un cable. Vuelvo con ánimo para empuñar un micro, vengo dispuesto a todo con tal de iniciar un ciclo, de establecer un vínculo de puro abstracto y hacer de esta espiral sin fin un círculo compacto. Primer contacto con tus fibras, no te librarás, ya vibran con mi voz, no sego, es simple física, luego decidirás tú misma si te convencemos, sabiendo que nos conocimos, al menos, la culpa es la invención más macabra de un santo, y excusas con clase valen el doble, lo siento, las disculpas se gastan, Todas las palabras amables me cansan, todas las palabras hablan Charlan entre ellas, creo que están tramando un plan con las estrellas Con estos cuatro ases, siéntome afortunado Soy el Joker con el póker de frases en mano Tengo un vendaval en la sesera y no sé por qué será, chaval Pero mis letras salen ásperas No espero elogios en el trapecio ante el desprecio del necio, no negocio Intentan entenderme entre tanto traspié Entre tanto me entretengo sin fe Yo traigo rimas laberínticas Intrincadas, enredaderas, líricas sin fin, con métricas exactas No soy ambiguo, soy contradictorio, co descubrir algo antiguo resulta paradójico Para la lógica, con drástica parábola, fantástica para volar Es la salida de la vida cuando el amor se fatiga Y el rencor se vuelve su mejor amiga Mi miseria Sería mi histeria Cuando la arteria estalla Salen canciones como metralla La espera se vuelve eterna con canciones como esta Merma la consciente así no se prepara para la tormenta suelta para las rimas que frecuentan la senda Entrega la mejor oferta si esta se si demuestra Y qué tramaba, si el trama te dominaba Si las babas que soltaba redujeron tus ganas Ahora te se a la traba Con este traba lenguas te ensañas La peor calaña te enseña cómo esto viene y te cala la fábula, forma de parábola, te habla no es una, son miles de historias jamás contadas, un universo, mi verso en efecto de texto, infecto retales del cuaderno, cuando libre me siento, es mi sustento, mi alimento, estómago vacío, pero lleno de esto, el alcohol hace el resto, complicando el trayecto, cogiendo curvas, espirales, aún pudiendo ir recto, maniático de nacimiento, soñamos con ser perfectos siendo imperfectos, gastando sudor y sumando esfuerzos, por eso lejos de tus complejos, con eso. Este te canta lejos, me alejo a otro mar desierto no. Somos conscientes de nuestras raíces Orígenes, brotes verdes entre cicatrices oh. Estos sí dirigen directrices No fingen tan origen Con tres músicos conciben notas con matices En el arte el contraste marca la pauta, la locura Una piragua que cruza este atlas Perdió el norte la gordura le venció las llamas Pero hay cuerda de sobras para seguir la trayectoria Esta música es la joya Que falta pulirse la vuestra boca, La luz no traspasa y no redime Vuestro rap es un crimen y reincide en si es falta una soga, mi guitarra os contra las cuerdas.